Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Con la alegría de iniciar este año, este día celebramos hoy domingo la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por iniciar este nuevo año en la presencia de Dios, que sea una oportunidad para que con la bendición de Dios, con la gracia de Dios, nos pongamos en la presencia de Dios y vivamos este año bendecidos, bendecidos, que María Santísima interceda por todos nosotros. Amén. Vamos a meditar hoy domingo, queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Cuando los pastores recibieron el anuncio del ángel, se fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en la pesebrera. Al verlo, contaron lo que les habían dicho los ángeles acerca del niño, y todos los que lo oyeron se quedaron atónitos de lo que los pastores contaron. María, por su parte, conservaba estas cosas en su corazón, pensando qué significaban. Los pastores se volvieron dando gloria y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. Ocho días después, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, que era el nombre que le había dado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, con toda la gratitud a Dios, vamos a meditar esta palabra. Los pastores van corriendo, que es lo primero que quiero resaltar. Que este año, queridos hermanos, lo digamos en ese afán de buscar a Dios. Nos afanamos y corremos por las cosas materiales. Nos afanamos y corremos por agradar a las personas. Que nos afanemos y corramos buscando al Señor. Los pastores llegan al portal y adoran al niño Dios. Hagámonos el propósito que nuestra vida sea adorar a Dios. Glorificarlo, que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, alaben y glorifiquen a Dios. Y por último, queridos hermanos, que vayamos al mundo a contar las maravillas que Dios hace en nosotros. Que este sea un año misionero también. En nuestra diócesis vamos a vivir este 2023 como el año del carismo. Tenemos que hablar, contar lo que Dios hace en nosotros. Alabado sea el Señor. Recuerde hoy domingo, queridos hermanos, celebrar la Eucaristía, el primero de enero de domingo, para empezar este año con la bendición de Dios en la presencia del Señor. Feliz domingo, feliz año.